Y en el fondo, pues, de nuevo, cuando estás creando de esa manera, se puede llegar a otros estados de conciencia otras sensaciones, y pues aparecen realidades diferentes. Vale, pues ya sabéis, chicos, a ponerse las pilas en la cama a fuego, chicos y chicas.